En el día de ayer fue dada a conocer la información de la caída de un tercer nivel de la presentadora de televisión, Kiara Romero. De inmediato la información circuló en redes sociales y medios locales. Fue ingresada en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Numerosas versiones han sido reseñadas. Mencionamos a su esposo, Carlos Paulino, en torno a su estado de salud. Momentos en que éste se encontraba detenido... En el comando noreste de la Policía Nacional para las investigaciones. Eh, gracias de Dios, en un ratico la llevamos ya pasando domingo y más adelante yo le sigo dando declaraciones. ¿Usted, usted tenía un problema? No, no, no, para no. nada. ¿Tu visita aquí en el día de hoy, eh, Son cosas de protocolo, pues, cumpliendo con las autoridades. Sí, muchas gracias. Sin embargo, un testigo ocular que se encontraba al momento de la caída de la presentadora Franco Macorizana. Narró lo visto. Ay, regular, que le dolía mucho. Ella me decía... consciente. Sí, muy consciente, consciente? Sí. ¿Qué decía ella? Me duele mucho, me duele mucho. Duele? Ay, no... Sí, pero yo le tenía el pie agarrado. Y más, ay, no me lo suelte, no me lo suelte... Que había uno que estaba, yo creo que era de este lado, lo tenía como salido. Igual si el otro lo tenía rompido, que se le jugaba así.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 Ya cuando estaba en el suelo. La procuradora fiscal de la provincia de Duarte, Smiley Rodríguez, al ser cuestionada este viernes, manifestó. Pues desde el día de ayer nos trasladamos eh, una parte de los fiscales investigadores hacia el lugar del hecho, así como también eh, nos dirigimos hacia el centro de salud en la cual la joven se encuentra ingresada. Tuvimos contacto con los familiares de la misma, también en el horario nocturno tuvimos contacto con la joven quien está, estuvo consciente en el día de ayer y pues eh, hablamos con ella un poquito al respecto. Ahora debemos de entender que la joven se encuentra en un estado que además estaba sedado y que hay que darle su espacio de tiempo para que ella pueda referirse de manera concreta a la ocurrencia del hecho. En cuanto a los demás aspectos, pues nos encontramos apenas en el inicio de lo que es una investigación y en el desarrollo de los procedimientos y de las vías a los fines de determinar qué realmente ocurrió en el día de ayer con la joven comunicadora. La tarde de este viernes, la comunicadora fue trasladada desde este municipio hasta Santo Domingo, al Centro Diagnóstico de Medicina Avanzada Sedimat, para continuar recibiendo atenciones. Para NTN, su noticiero regional Joanny Paulino